Bienvenidos de nuevo amigos de Mr. Roboto Bueno, hoy un video super especial Estamos, vamos a hablar un poquito de lo que fue RoboJam México Especialmente dos retos RoboSketch y Distrial Que son los retos que normalmente no se ven en vivo Que está ahí como detrás de cámaras Vamos a ver los equipos que quedaron en podio Entonces vamos a empezar con eh, Lo que tenían que hacer los equipos en RoboSketch Y vamos a ver los dos equipos que quedaron en podio Y vamos a explicar por qué quedaron solo dos y no tres, ¿no? Entonces, lo primero, lo primero, en este momento vamos a ver es que qué se trataba el reto. Y el reto decía que tenía que hacer la siguiente figura. I love Mexico, ¿no? Una I, corazón, MX. Y debía tener, cumplir con las letras, I, MX, el corazón, en color azul, rojo y verde, las MX. Y el rojo debía terminar afuera sin tocar. Entonces, vamos a ver... ¿Cómo lo hicieron los equipos que quedaron? Eh, teníamos más competidores. Uno equipos que no, no, no enviaron a tiempo. Y hubo otros que, bueno, enviaron la categoría que no era. Desafortunadamente, solo quedaron dos retos válidos. De los varios retos que habían, de los seis o siete participantes que habían en, en RoboSketch. Entonces, vamos a ver estos dos retos. En el segundo lugar, se lo llevó la escuela técnica 60. Y vamos a ver. ¿Cuál fue el reto de ellos? Hola, muy buenos días. Soy del equipo Secundaria Técnica 60, Irapuato 3. Les mando mi reto. En primer lugar voy a empezar con la M. Después voy a seguir con la X. Bueno, como podemos observar, ahí va el participante no, está explicando una de la M. qué es lo que está Después haciendo el robot. Un X. Y está mostrando algo del código, eso es lo que tenía no, que hacer. No tenía que ser perfecto, no tenía que ser, digamos que eh, exactamente igual a la imagen, pero sí lo más parecido posible. Y eso fue lo que eh, podemos observar aquí. ¿no? Vamos a ver que este equipo, por ejemplo, tuvo unas penalizaciones. Y eso le valió pues, el, eh, que quedara de segundo lugar. Bueno, estuvo de buenas que también hubo equipos que no enviaron a tiempo, no entregaron. Eso es parte también de la suerte, ¿no? Este equipo lo hizo súper bien, se hizo a quedar al segundo lugar. Y ahí vemos que hay una penalización porque quedó tocando la figura. Pero aún así le dio para el segundo lugar. Esa es escuela secundaria técnica 60, equipo 3. Y vamos al primer lugar, que fue la técnica 60, equipo 4. Fue el que quedó en primer lugar. Vamos a explicar algo con este video enseguida. Una de las cosas que hay que explicar... Bueno, vamos a ver, se podía grabar desde el celular, ¿no? Una ficha? Eh, hola, ¿qué tal? ¿El, el nombre de, de mi equipo de la es Secundarias secundaria, Técnicas Número 60, Tirapato la... 4. El reto es hacer una ahí corazón... Bueno, ahí de... podemos observar cómo está haciendo la, la figura el participante. Y vemos, él, él va explicando cómo Termina lo va haciendo. Podemos ver que ahí, por ejemplo, el corazón... Vean que no es igual, ¿no? Es un poquito diferente, no importa el tamaño y la posición. Eh, Uno a veces escucha ya porque son varios equipos participando en un solo lugar. no Entonces escucha por ahí el sonido de fondo, los equipos tratando de hacer lo mejor posible. Y aquí podemos ver que lo hizo súper, súper bien. Aquí en este caso... Ahí terminó y no está tocando. Entonces, como no estaba tocando el, el, el, el, la figura el robot, pues, hombre, no tiene penalizaciones. Entonces, súper bien. Entonces, eso fueron secundaria técnica 60, número 3 y número 4. De Guanajuato quedaron en, en segundo y primer lugar. Entonces, felicitaciones. Lo hicieron súper bien. Ahora vamos a ver cuál era el reto que tenían que hacer en Disdrill. En this drill, que eh, recordemos que es en otro mapa, es el mapa this transport. Y en este mapa, tenían que hacer la siguiente figura. Los, los, bueno, así no están distribuidos originalmente. Tenían que simular una M y una X <coughs> para México, ¿no? Entonces, esto fue lo que eh, dijimos que tenían que hacer. Y la posición de, los, de cada color era tal cual. Tenía que ser así, ¿no? Entonces. Los equipos lo hicieron lo mejor posible y tuvimos eh, dos equipos de, de Irapuato y uno de Michoacán, ¿no? Eh, que, que quedaron por ahí en, en los tres primeros puestos. Entonces, primero talentos, talentos número cuatro, que eh, quedó en el tercer lugar. Vamos a ver cómo lo hicieron ellos. ¿No? Vamos a ver mientras que nos carga rápido y vamos a ver este, este, este equipo. Bueno, en este caso lo que tiene que el robot hacer es hacer una M el lado izquierdo con las fichas, en los cuales sería dos arriba, las dos arriba de dos arriba color rojo y uno abajo color azul. Luego ahí pone la y una azul también en medio, Pone la primera roja para poder acumular la M y regresa a poner la otra roja para que quede la M casi completa. Lo que hace el robot allí es seguir la programación y bajar para poner el círculo azul para poder completar la al 100%. Luego también acomodamos la I del otro lado, que es de la parte derecha, para poder acabar poniendo el último disco. Luego acabando el último disco se regresa a la base, se da la vuelta y se acaba la programación. Excelente. Como podemos observar, ahí no lo explicó, por eso no quise relatar porque creo que lo explicó súper bien. Muy importante tener en cuenta que eh, la exposición tiene que ver con el el orden de entrega. Aquel que entrega primero puede quedar en primer lugar siempre y cuando no tenga penalizaciones. Si hay penalizaciones ya depende qué tiempo suma, ¿no? Entonces el tiempo inicial es el tiempo de entrega, ¿sí? No es que, ¡ay no! Solo en la realización solo lo hizo en 20 segundos, no. Si se demoró haciéndolo, ejecutando y enviando 30 minutos, ese es el tiempo de entrega, ¿listo? Bueno, entonces ahí talento número 4, lo hizo muy bien de ir a Guanajuato. Y siguen nuestros amigos de Space Invader Robotics, que quedó en segundo lugar. Y ellos nos envían esta solución. Vamos a ver que muchas veces, pues igual, aunque es el mismo resultado, cómo atacan el reto es diferente. Este es nuestro programa de resolvedores de, de, de discos de Disney. Al momento de este comenzar... Primero marcamos la velocidad en 100 y de ahí por medio de órdenes de cuánto debe de avanzar, al igual que en qué dirección se debe mover, marcamos el movimiento del robot. De ahí energizamos el imán y al momento de soltar los discos le dejamos una leve espera de 0.2 segundos para que éste pueda soltar el disco de manera más precisa. De ahí nada más realizamos los cálculos para colocar los discos preferentemente en el área donde queríamos y de ahí solamente fuimos guiando al robot para que pudiera llegar a resolver el reto y quedar donde se suponía cada parte y cada lugar del de reto ahí, ahí vale la pena también anotar el hecho de que tenía que terminar el robot en el cuadro rojo ¿sí? en uno de nuestros pasados retos muchos equipos quedaron descalificados porque no terminaron ahí a pesar de que estaban las instrucciones no entonces, si volvemos, por ejemplo, a la instrucción que nos decía, ahí decía muy claro que el robot debe terminar en el cuadro rojo, como se muestra en la imagen. Si no lo hacían, pues, hombre, eh, ahí había una penalización. Ahí lo hizo muy bien. Entonces, esos son nuestros amigos Space and Better Robotics. Y ahora, el primer lugar, Talentos 2, que fue el que lo envió más rápido. Y eh, vamos a ver cómo lo hicieron. Vamos a ver que todos tienen formas de mostrarlo diferente, ¿no? <risa> ok. Aquí está el resultado de... ...el reto realizado de la competencia. Eh, el resultado final tiene que ser dos fichas rojas del lado izquierdo... ...abajo un azul, a la derecha de la roja del medio un azul... ...y después se repite, dos rojas, un azul hasta abajo. Del lado derecho tiene que ser dos verdes abajo, un azul al centro... Y arriba, dos verdes. La programación, utilicé un bloque llamado recorrido con seis variables llamadas fichas. Cada una de estas variables es para una posición de alguna ficha y el, y el destino al que la deben de llevar. En la programación general, utilicé las velocidades al 100. Establezco mi valor de la variable ficha a1 para que en este bucle, Comienza a repetirse y se le asigne un valor aumentado por uno. Y pues sería todo. Bueno, felicitaciones a todos los equipos. Creo que ahí está súper, súper, súper bien explicado. Eh, bueno, no, no sé si hay alguna duda, pero a mí me parece que estuvo súper bien. La forma como explican, cómo muestran la, eh, la programación y todo. Aquí no vimos, por ejemplo, eh, que atacaban de forma diagonal. Hubo algunos equipos que sí lo hacían así, ¿no? atacaban de forma diagonal o llegaban de forma diagonal a los discos pues estos fueron los equipos que mejor lo hicieron entonces felicitaciones a ellos la verdad que excelente fue, fue, fue muy, muy positivo lo, lo que hicieron bueno y no siendo más queremos darles las gracias queremos gra darles las gracias a los equipos por haber estado con nosotros por haber creído, Robo ya México fue todo un éxito gracias a ellos eh, y bueno, los invitamos a que vean también los otros eh, retos, ahí vamos a publicar también el de Coloring de México, para que vean también lo del equipo polaco, el equipo, todo la polémica, van a ver todo ahí pueden ver la polémica, lo que pasó, lo que no pasó, lo que dejó de pasar lo que se dijo, lo que no se dijo video completo va a estar ahí, entonces para que lo vean, nos sigan y muchas gracias, y sigan participando en RoboJam esto fue Eduardo, Mr. Roboto recuerden, robótica para mentes inquietas